¡Chicos, por fin hemos llegado a la guardería! ¡No, oh. sí. ¡Ya se hizo de noche! No. ¡No! ¡Ahí está nuestra profesora! A ver... Sí, ¡No, no Lili A ver, ¿qué nos quiere hacer, Lili No va a estar cuidando, no, en dos días, oh, yo, dos días y nuestra familia, ¿qué es esto? Ya es mi mamá! ¡No quiero no. atrás, quiero regresar a la casa! ¡Ayuda! ¡No oh. Uy, nos está invitando a entrar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, no. vamos! vamos. ¡No! ¡Qué cool! A ver, bienvenidos. siéntate libre. ¡Hola oh, madre! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! Tiene unas escaleras, mira. Ay, mira, está bien hermoso. Sí, está muy cool. Venga, venga, venga, acá hay, acá hay jueguitos, miren. A ver, a ver, a ver, a, a, ver, ver. a ver. Mira, mira, mira, mira, ah, mira. ¡Hala! ¡Hay un cohete! ¡Oh! ¡Mira, una mira, mira a ver, ay! Espérate! ¡Ah! Okay. <ríe> Un tren de madera, pero no hace nada. O esto... oh, no, mira, te subes, ¿no? A ver, avanza, cosa, avanza, avanza. Entonces, ah, no, avanza, no sí, tiene. No, sí, no. si Dice, ustedes tienen hambre, vamos a conseguir. Uy, sí tengo hambre. Ay, sí, tengo mucha ay, hambre. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¡Dulces! ¡Quiero dulces! Ay, no. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Hola, ¿qué te gustaría comer? Yo quiero una pizza. Yo quiero un pizza. Yo un Un taco. Yo Oh, a ver, Ay, aquí está la cocina Aquí vamos a merendar comida! ¿Qué ¿Qué comida, Mi comida, mi comida Mi comida, mi comida de verdad. Treno la comida A ver, bien Parece que tacos, no, ¿cómo que los tacos ganaron? No, los tacos No, yo quería pizza No se vale Ay, pero los va a pedir a domicilio Espero que lo pidan en un sitio Y que no esté frío, porque si no ya no quiero nada la verdad es que no llegue tan tarde Porque si no aquí no vamos a morir de hambre ¿Vamos a ir por la ventana? ¡A tocarte, pero que lleguen los tacos! ¡Eh! Eso debe ser la comida ¡Pulo! ¡Hala! ¡Llegó sí? la comida! ¡Corre! la comida! Eh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Lili! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Quiero la comida! ¡Ya, quiero! ¡Mami! ¡Tengo hambre! ¡Lasco! ¡Este taco está eh! frío! y ¡No lo quiero! y ¡No lo no, quiero! ¡Este taco está muy gris! ¡No me gusta! ¡No me gustan! ¡No qué vi? ¡Qué lentito! Esto parecía envenenado. Está envenenado, esas cosas. No me gustó. Dice: Debemos llegar a dormir ahora. Vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos a dormir! pero ¿dónde la, la estación? ¿Pero dónde vamos a dormir? Yo que yo quiero jugar. ¿Dónde vamos a dormir? Yo creo que hay que jugar, ¿no? ¿No vamos a jugar? ¡Sí, sí, yo no creo sí! Vale, vale. Yo quiero subirme. A mí me gustó el tobogán. Ahí the voy, the voy the the the ahí voy, ahí voy. ¡Uh! ¡Qué me estoy mal! Está Ay, yo quiero! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ay, no me puedo! ¿Qué a me no, puedo tirar, ahí estoy. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Ahí está ahí. ¡Corre, corre, corre! corre ¿Eh? ¡Me ayudan, por estás favor! Haciendo ayudan? No ¿Te te estás haciendo el muerto? ¡Me ayuda. ¡No me puedo levantar! ¿Me no me puedo levantar. Boca? ¡Respira yo boca a boca! boca ¿Te ¡No! ¡No! ¡Es que respiras yo boca a boca! ¡No! ¡Quítate sucio! ¡Quítate sucio! <ríe> ¡Estabas ah, muerto! Ah, <ríe> ¿Qué entonces querías ayuda? ¡No! ¡Pero respiras yo boca acá tampoco! ¡Qué sucio eres! ¿Qué pasó? ¡Se fue la luz! ¡No! ¿Qué? ¡Los retiros van a entrar! ¡No, no, no, no, no! no, no ¡Lele, no te vayas! ¡No nos dejes solo! ¡No nos dejes solo, sucia! está oscuro! No, ¡Ah! ¡No! ¡Lele, no te vayas, que está oscuro! ¡Se fue! ¡Nos abandonó, chicos! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Yo me, me quedo al lado, lado del ¡Que hay luz! ¡Qué ah. ¡Quémonos aquí! ¿Por qué? ¿Y, ¿y, y, con... ¿Y si contamos cosas de terror así que se pongan la noche? ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué lo ¿Qué que... está en la ventana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 necesitamos escondernos ay, ay, ay, ay. sube sube sube sube sube sube sube sube sube sube sube Que cayó. Se, se cayó Se cayó Se No, se cayó El monstruo ¿Eh? ¿ya se fue? ¿Ya se fue? No, no, sí. no. Yo no Ya no lo veo Sí, se sí fue. A ver, miren la ventana ¡Lili! ¡Lili, qué cojo? Sí, ¿Dónde está sí. Lili? Sí. ¡Lili, vení! Sí, sí. ¡Te queremos contar algo! ¡No, había un monstruo! ¡Ayuda! ¡Lili! ayuda! Pero, pero Ay, está... ayuda. ¿qué clase de profesora Ay, bueno. es esta que nos deja aquí abandonados? Sí. ¡Qué monstruo! Se está riendo, dice, qué monstruo, jajaja. Ja, ja. Oh, me cree tonto, veamos. Me cree tonto. ¿Me estás diciendo tonto? Vení, Venía por mí, venía por mí. Venía por mí. No, por mí. No, no, esto no que ir a la cama. No quiero ir a la cama. Ahí viene Lili, no. Ahí viene Lili, <bringite> a la cama, a la cama rápido, rápido, rápido oh, no, no, no, no, no, no, no. Yo voy a la cama de las chicas. Adiós. Yo soy una chica. No, de las chicas sí la chica, si <risas> <s socket> Ah, pues estamos ahí. <ap> a ver, ¿yo puedo dormir aquí? No, ver, quítate, a ver, quítate. A ver, quítate a ver, yo subo arriba. Aquí, no, aquí, aquí. aquí. Hay, hay, hay que dormir justo por si aparece el monstruo. No, no, no. Tú duerme, tú duerme en otra cama. Sucio. Ahí está. Ah, qué rico. ¿Eh? Qué pasó? Sí. Sí. Chico, chico, soñé algo? algo. Soñé algo, soñé algo. Soñé ¿Alguien que... vio esto? ¿Alguien vio esto? ¿O fue mi sueño? Soñé que venía el monstruo. Sí, yo también. Pero, pero, no sé, no sé, no podía ¿Pero ver. ¿Qué era, no qué era, ¿Qué era? ¿Qué, que era, qué era? ¿El monstruo de hace rato? Yo no sé, no lo podía ver, no lo podía ver bien. Creo que era negro. Yo creo que sí era el monstruo. Yo creo que sí era el monstruo. Tengo Entonces... mucho miedo. Ay, Dios, Dios. Dios. No pasa nada, salir? salir, vamos a explorar A ver si está el monstruo ¿Cómo que bueno días Lili? Ven para acá, ven para acá Volve allá a planta, de... no, no, no. Uf, uf. Vamos, vamos a desayunar quieres desayunar, quieres pues desayunar Vamos a desayunar Sí, Lili vimos otra vez el monstruo Pero yo quiero Lili, huevitos Lili, Lili, tonta, si existe el monstruo Yo quiero huevitos Yo tampoco. Por eso quiero unos huevos. Unos huevos fritos. ¿Con Por, favor. Bacon. Por favor. ¿Cómo que panqueques? ¿Cómo que panqueques? Sí, ¿Cómo que panqueques son lo más rico, ¿Qué dices? No, qué rico. Sí, lo más rico son los huevitos. Ah, pero bueno. A mí me gusta. Tocó panqueques de comer. Ay, mamá, no. No me gustan los panqueques. Verdad, tenemos que Yo digo que, que, que es Lili, se, se convirtió en monstruo, yo siento que nos está asustando. Yo diría no, que no, no, agarráramos no, no. un cuchillo. ¿Cuchillo? ¿Sí? un cuchillo. ¿Un cuchillo? ¿Un cuchillo? ¿Un cuchillo? ¿Un ¿Cuchillo? No. Y nos defendemos, ¿no? Bueno, sí. Sí, sí, sí, así nos podemos. Si nos podemos defender de monstruos, si viene, pues, le damos un, un duelo a muerte con cuchillos. Sería chido. Vale, vale, vale, vale, vamos, vamos, vamos, cuchillo. No, no, no sé qué hora es, sucia, no sé qué hora es, no tengo un reloj. No tengo reloj. Hay tiempo de jugar. Vamos a ir a jugar A ver, ¿verdad? Jugar, a ver. A ver. Ah, están dando. No. Están dándole el mejor programa del mundo. ¡Un gato. Sí, sí. En el espacio. Pero chicos, afuera hay un lindo parque para estar al aire libre. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh, a ver, sí, sí! una ¡Uh! Oh. Tira. No, yo quiero los culumpios. Yo quiero un culo. No, ¡Ahí no está! ¡No veo ¡No veo ¡No, no veo ¡Peso mucho! ¡Peso mucho! ¡Peso mucho! ¡No! ¡No se puede! <risa> ¡Te lo quito! ¡Catala! ¡Te lo quito! Eh. ¡Auch! <risa> bueno, vamos, vamos a jugar al pelota. ¡Venga, venga! ¡Como Maradona! ¡Venga, venga! ¡Dale, dale! ¡Yo soy Messi! ¡Las meto todas! Si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. Y Katana, Katana es el bicho, Katana es el bicho, dale, dale, dale. No, Lili, ¿cómo que te vas a ir? ¿Cómo no, dejar, a ir no Prepárense, chicos, el monstruo viene Cada vez no, que no. se va viene el monstruo Me quede a cargo de ustedes ¿Ah? ¿Cómo que ¿Cómo tú a cargo? No, no, no, no O sea, no, no o sea quiero. que Katana O sea que Katana es nuestra mamá ahora ¿Cómo es eso? no, katana, no, no, yo me tengo sé. hambre, me de comer Chicos Chicos, chicos, acuérdense que cuando se va Lily Llega el monstruo No, no Se apagaron las luces ¿Qué? Tenemos que prepararnos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque cada vez que se va Lili se pone feas cosas. No me gusta no esta calle. No sé, pero creo que es el monstruo. Creo que es el monstruo. Viene otra vez. La Lily, para mí, que se puso una máscara. No sé por qué. Sí, yo digo que Lili lo está haciendo una broma. <ríe> De verdad. Ay, chicos, tengo mucho miedo. De verdad, tengo muchísimo miedo. ¡Ay, viene! ¡Lo veo, lo veo! ¡Ese es el monstruo! ¡Ese es el monstruo! Oh, oh, oh. ¡Sí! Tengo miedo, se, se está metiendo en la chimenea. ¿Se está quemando? ¡Qué, ¿Qué? tonto! No, no, no se está, se está quemando. ¡Se oh, está quemando la televisión! ¡Se está quemando todo! ¡Se está quemando ¿Sí? todo! Es ¡Mili sure. no va a pegar! ¡Voy a extintor! ¡Extintor, extintor! ¡Rápido, rápido! ¿Cómo va el extintor? ¡Extintor, el ¡Gárrenlo, cárrenlo! ¡No lo agarren, agarren! ¡No lo agarren, imbéciles! ¡Ahí está! ¡No lo quieren! ¡Echen, echen, echen! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo! Ahí está, apaguemos el juego ay, ay. ¡Habemos de nuevo! Que Lili se entere, que Lili se entere porque nos echan la culpa a nosotros ¡Eso es todo, he terminado! ¡Debemos escapar de aquí! Sí, es que tenemos que escapar porque, porque después nos mata Y ya no puedo volver con mi mami verdadera Porque tú eres mi otra mami Pero que Lili ha cerrado la puerta, ¿eh? ¡Debemos escapar no, no. antes de que nos puse algo con no, ese monstruo! ¡De es verdad, tenemos que escapar! A ver, hay que buscar una manera Una manera hay de salir ¿Puedo morirlas Eh, eh, eh, eh, vengan, vengan chicos ¿verdad, Recuerdo ¿verdad? haber visto ¿verdad? un lugar Vengan, recuerdo haber visto un lugar aquí aquí. Me parece que era ¿Qué? Esa ventilación, me parece que era esto A ver, a ver, ¿dónde? ¿Aquí? Aquí, aquí, ¿Qué aquí, ¿qué aquí? aquí. Pero, pero no podemos salir algo? No, ¿No podemos no puedo, no podemos No podemos salir de aquí la? A ver, ¿dónde hmm. eh, la deja en el sótano No sé, creo que estarán en el sótano Vamos a ver, vamos a investigar Ah, no, a ver, a, a ver. El sótano está cerrado. Tenemos que buscar otra manera. Vamos a buscar bien. Vamos a buscar bien. De acuerdo. Ven, hmm. hey, te voy a ver en las estaciones. No, mira aquí. Aquí, aquí. ¿Dónde? ¿Qué es de... ¡Ay, lo agarré, lo agarré! ¿Qué cosa? Un martillo, a ver, a ver. Venid, vení. Vamos, vamos, escapemos. Corre, corre, corre. Ver, que te tenemos recondo, que escapar. ¡Uf, uf, uf! ¡Corre, corre, caca. ¡Ahí está, rostito! ¡Ahí bueno! rostito! ¡Ahí está, ¡Vamos, escapémonos! ¿Y por dónde Ay. tenemos que ir? Acá está cerrado, aquí está abierto ¿o ¿Por aquí? Aquí hay salida ¡Ay! No hay salida hago, ¡Beto! ¿Dónde el Beto? ¿Ah? ¡Nos encerramos! Porque ¡Nos te encerramos! Te... ¡No, no! ¡Ahí me agobio estar encerrado! ¿Qué, ¿Qué podemos te hacer? Yo tenía que cuidar de ustedes y ¡Míralo, que boleado! Empecemos cómo podemos salir de aquí Vamos a pensar Mmm, saltamos. Vamos a saltar todos a ¿Eh? ver. Saltemos, saltemos, salte, salte. saltemos, ¡Eh! saltemos. Ya lo abrimos. Eh, ahí estamos. Pero volvemos, pero volvemos a entrar. Oh, no. ¿Volvimos a vol entrar? ¿Eh? No. Otra vez aquí no. No. No, no esto fue para nada, fue una pérdida de tiempo, yo que es yo servía! Vamos a no? volver a ver si sale, vamos, vamos, vamos. Sí, no, no, miren, no vayas, Beto, sí, no vayas, 20, 20, 20, 20. no quiero estar con el monstruo, ve Vente, hay que buscar otra manera, o esperemos a Lili, hay que esperar a Lili, yo creo que hay que esperar a Lili Yo no, no puedo romper esto, sube yo, Pero venga para acá, esperemos a Lili A ver, va, va, va, Lili, no Lili. ¡Oh, corre, corre, viene Lila. Lili, Lili, Lili, Lili ¿Y ¿Qué pasa conmigo? Sí, ella nos cuidó muy bien, Lili. ella nos cuidó no. bien, ella nos cuidó bien <risa> ¿Cómo que, que no hay, hay ningún no hay monstruo? Ningún... ¿Cómo no? Si el monstruo era tan feo como la mamá de Betofi. Hola, mi mamá no te metas, payaso <risa> <risa> Pero si tienes... Si tienes... ¿Cómo no es Si tienes un monstruo de madre Ay, ¿Cómo que te vas, vas a, dormir? a dormir? ¿Te vas a dormir? Va? ¡Uy, uy yo, yo le voy a decir a mi madre que no me vuelva a traer acá No, no, no, no Hay que no. aceptar que ella no va a creer en nosotros Y el monstruo no va a comer a todos Sí, no, no, no Ella no nos va a creer nada no, no, que salir de otra manera Si ella no nos cree que se la coma ella. ¡Nosotros no! Sí, vamos a buscar otra manera. ¿Pero por dónde podemos salir? Eh. ¿Por la puerta no se ¿Tenemos puede? Tenemos que buscar algo mientras ya estamos haciendo así, ¡Eh! ¡Chicos! ¡Chicos! Aquí, esa, esa, esa, esa, puerta es de vidrio. Esa puerta es de vidrio. ¿La podemos romper? Esa puerta todavía está Se puede romper no, esto. No, Yo no, creo que no. se puede romper. ¿Por qué no cierran? ¿Por qué no cierran Lili? No. ¡Ah! ¿Qué de aquí? Ya me quiero ir, pero Betofi, no es momento de pintar, no es momento de pintar. No, estoy disfrutando, soy Art Attack. No es momento de pintar, es momento de escapar. voy a abrirlo con el martillo. Ábrelo, ábrelo, ábrelo Ábrelo, ábrelo Ahí está eso. No. Y ahora Lili, ¿qué nos va a decir? ¡No, Betofi! No, Katana, no. escapemos nosotros. Es Betofi, no. No, Betofi. <ríe> que no sé qué le voy a decir a la mamá de Betofi. Ay, no. ¿A poco cómo le vamos a aplicar el monstruo. Y que Lili no nos dejaba salir de la, de la casa. ¿Te tenemos que permanecer en este bosque no. un buen rato. No, en este bosque. Pero que qué no va a venir a, a, a buscar. Tenemos que hacer señales de humo. Tenemos que buscar algo. Pero, Pero lo tengo. Me... Es eh, eh, verdad, es eh, verdad. Yo creo que debe haber por ahí alimento en los árboles. Debe haber algo, debe haber algo. Aquí no hay nada. Vamos a buscar aquí. Aquí no ¡Adiós! hay nada tampoco. ¡Oh! Aquí hay manzanas. Ven, ven, ven, ven, ven. Voy, voy, voy aquí. para allá. allá. Corre, Corre, corre, corre, corre. Voy corriendo. Manzanas? Ven aquí, manzanas. ¡Sobrevivimos! ¡Vamos a sobrevivir! ¡Este noche! Ahí está la manzana. Pero, ¿te las comiste todas? Pero, pero, ¿te agarraste todas las, las, las manzanas? Dame un poquito. No me conté. A ver, Le dame, dame. Ahí está, ahí está, dame, dame, dame pero, pero, ahí está, vale, vale Ahí tengo manzana, manzana ah, A comer, no, no. por fin, por fin Ay, ay, ya tenía mucha hambre Eso de escapar de ese monstruo, pues Da hambre sí, Pero ahora, sí, no sé, no sé Ahora, eh, ¿Qué? Katana no casa la, ca la casa no está Ya no está la casa, está es una casa ya abandonada Y la casa de Lili ¿Qué? no está eh. Es verdad, no está tengo no mucho te miedo. ¿Qué buscando? Tengo mucho miedo. Ay, y no me siento bien. No me siento bien. Creo, creo que las manzanas estaban. Estaban envenenadas. No, no. sé, estaban podridas. ¡Catana, qué manzanas los recogimos! ¡No! no. Ni, ni, ni, ni.